Macorís, la expectativa eh, del inicio de la segunda fase del año escolar. Adelante, Arismendi. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Así mismo es. En esta ocasión me encuentro en el Liceo Eugenio Cruz Almanzar del populoso sector Pueblo Nuevo en esta ciudad del Calla, acompañado del de director de este centro. Francisco Guzmán. Francis, ¿está preparado ya el centro para el reingreso a las docencias en esta nueva modalidad virtual? Claro que sí, está todo, todo listo para el inicio de este año, hasta segunda etapa de este año escolar. Eh, ¿Alguna problemática que tenga el centro? Hasta ahora no tengo ningún tipo de problemática, porque por lo menos el distrito no ha ido supliendo eh, con el personal, administrativo que nos hacía falta. Tienen los cuadernillos y, y, y la conectividad, ¿cómo ha sido? Sí, los cuadernillos los tenemos ya aquí desde la semana pasada. La conectividad, gracias a Dios, tenemos aquí todo lo con respecto a internet, la conectividad posible para que los docentes se comuniquen con, con todos los padres. ¿Y cuál es la expectativa ya para esta segunda etapa del año escolar? La expectativa de nosotros es que los padres se integren junto a sus hijos en esta segunda etapa de este año escolar 2021 Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del director del Liceo Eugenio Cruz Almanzar en San Francisco de Macorís donde acá sí señores hay que destacar acá sí un gran número de maestros los cuales están ya preparando para iniciar eh, la docencia de en esta nueva modalidad a distancia. Eh, aquí pueden observar en las imágenes de su televisor cómo se encuentra este centro donde ya los maestros están, repetimos una nueva vez, preparados para iniciar a impartir esta docencia. Algo que es penoso, señores, y si es que y debemos destacar, hace unos minutos estuvimos en el Liceo Ercilia Pepín de San Francisco de Macorís. Él mismo eh, no se encuentra en condiciones... Eh, como este, este eh, se encuentra en condiciones óptimas, aquí puede, eh, podemos observar que el mismo se encuentra higienizado y con todo en orden y todo el protocolo, sin embargo en el Liceo del Pepín nosotros estuvimos, repetimos a tempranas horas de la mañana de hoy y en el mismo los maestros han tenido que ir a sus casas a impartir la docencia debido a lo expresado por los algunos de, de los maestros que estuvieron allí y es que el centro no cuenta Yo la, la conexión ahí con sí, sí, una, la un fallo de, de internet eh, pero nosotros vámonos a la